En la unidad residencial donde vive Alejandra, se desea calcular la distancia que hay entre esta unidad a diferentes establecimientos cercanos, ya que el ruido que estos generan puede incidir en la tranquilidad. Además, se desea realizar un plano a escala que represente el sector donde habitan. Para ello, se deben tomar medidas de ángulos desde los diferentes lugares de interés hacia el edificio, y conociendo la altura que tiene este, se puede hallar las distancias solicitadas. Alejandra quiere liderar la realización de los cálculos y del plano del sector. Sin embargo, el análisis no solo consiste en trazar líneas que representen de manera aproximada las calles y vías, sino que deben ser muy precisas las proporciones. Para llevar a cabo la tarea, se debe tener conocimientos de trigonometría. Lamentablemente, Alejandra no ha tenido acercamiento a las matemáticas, por lo que tiene dificultades para realizar la actividad. Frente a esta actividad, surgen las siguientes inquietudes. ¿Cómo medir los ángulos? ¿Qué información se requiere para aplicar la trigonometría? ¿Cómo mantener la proporción en la medición? ¿Cuánta superficie hay en total? Ante las preguntas anteriores, Alejandra sintió pena y tristeza por no entender lo que le preguntaban. También sus conocimientos en matemáticas eran tan básicos que no le permitieron mirar más allá de un simple conteo de calles. En la Mariacano se le brinda al estudiante de ingeniería el conocimiento y las bases necesarias para que se vuelva una persona crítica, analítica y con capacidades de enfrentarse a problemas de la vida práctica que requieren una intervención matemática.